Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un top 8. Cosas perfectas para hacer orocruxes en Harry Potter. Número 8. Dinero muggle. Sí, porque qué mejor cosa para esconderla del mundo mágico que usándola en muggles. En este caso, dinero muggle. ¿Por qué? Porque los muggles no lo necesitan. Y además que el dinero cambia constantemente de personas. No se permanece en una todo el tiempo. Por lo que sería difícil encontrarla. Número 2. Especies en peligro de extinción. Algo en lo que esto podría ayudar es que ahora tendrías a los muggles personalmente cuidando tu Orocrux. ¿Por qué? Porque para los muggles las especies en peligro de extinción son muy valiosas. Por lo tanto, la cuidarían para que permanezca viva. Número 3. Agua. ¿Por qué? Porque es simple, el agua se mueve de un sitio a otro, tanto o más que el dinero. Además que hay más agua en el mundo, sería difícil encontrarla. Podrías camuflarla como un cubo de hielo en la Antártida, por ejemplo. Número 4. Un diamante. ¿Por qué? Porque estas cosas son muy caras, cuestan dinero y la gente las cuida y la, las roba y cambian constantemente de dueño. Número 5. Especies peligrosas. ¿Por qué? Porque nadie en su vida va a acercarse a esas cosas para matarlas. De hecho, eso es la misma estrategia que hizo el loco hace mucho tiempo. Usó su basilisco como Oro Crux. Número 6. Usar a gente infectada o gente hombres lobo de la que la gente le tiene miedo, que viven aislados. y O sea, es un Oro crux que se puede defender así solo. 7, un fénix. ¿Qué mejor cosa para guardar algo que te sea inmortal que un ser inmortal como un fénix que cuando muere renace de sus propias cenizas? Sería casi imposible matar esta cosa. Y número 8, humo. Así es, amigos. Usar el aire, el aire que se cambia de todo un lugar a otro. ¿Por qué? ¿Cómo diablos destruyes ese aire? Eso es todo por ahora. Me despido. Chau, chau!